Antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos y recorre el camino que he recorrido, vive mis penas, mis dudas, mis miedos, mis angustias. Recorre los años que he recorrido y allí donde yo tropecé, tropieza, y así como yo me levanté, levántate, Solo entonces podrás juzgarme. La vida es un camino lleno de altibajos, y cada uno de nosotros recorre un camino único y personal. Cada persona experimenta su propia combinación de penas, dudas, miedos, angustias y logros, y nadie puede juzgar la vida de otra persona sin antes haber vivido su experiencia. Este texto nos invita a reflexionar sobre esta verdad y a tener un poco más de empatía hacia los demás. Antes de juzgar a alguien, es importante considerar los desafíos y dificultades que ha enfrentado. Cada persona tiene su propia historia, y cada una de ellas es valiosa y única. Al ponerse en los zapatos de otra persona, podemos experimentar su camino y entender mejor sus decisiones y acciones. Hay momentos en los que todos tropezamos y caemos, pero también hay momentos en los que nos levantamos y continuamos adelante. Al experimentar los mismos desafíos que alguien ha enfrentado, podemos comprender la importancia de la perseverancia y la determinación para superar los obstáculos. Al entender cómo alguien se levantó después de haber caído, podemos aprender a valorar y apreciar el coraje y la determinación que existe en cada uno de nosotros. Además, es importante recordar que nadie es perfecto. Todos cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas a lo largo de nuestras vidas, pero lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante. Al ponernos en los zapatos de otra persona, Podemos comprender que la vida no es un camino recto y que todos hacemos lo mejor que podemos con las cartas que se nos han dado. En lugar de juzgar a los demás, es mejor ofrecerles amor y comprensión. Al comprender el camino que alguien ha recorrido, podemos aceptar y apoyar a las personas incondicionalmente, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus decisiones o acciones. La empatía es la clave para una sociedad más amable y unida, y al ponernos en los zapatos de los demás, podemos fomentar un mundo más amoroso y compasivo. Sin embargo, hay personas que tristemente seguirán juzgándote a pesar de que demuestras que eres una persona recta y que siempre intentas hacer el bien. Hola, este es Rafael Gómez, y si estás escuchando esta parte del video, te animo que en los comentarios me pongas el emoji de una carita feliz, de esa manera sabré que este contenido te está gustando. Y lo otro es que te suscribas a este canal. Verás, la gente generalmente te criticará por muchas razones. Una de ellas es... Número 1. Inseguridad. A veces, la gente critica a otros porque se siente incómoda o insegura con su propia vida. Juzgar a los demás les ayuda a sentirse mejor consigo mismos. La inseguridad puede ser un factor importante en la crítica y el juicio. Cuando una persona se siente incómoda o insegura con su propia vida o situación, puede sentir la necesidad de compensar esa inseguridad criticando a los demás. Al hacerlo, puede sentir que mejora su propia autoimagen y se siente mejor consigo misma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la crítica y el juicio basados en la inseguridad solo pueden proporcionar una sensación temporal de alivio. En última instancia, pueden perpetuar la inseguridad y llevar a un ciclo interminable de crítica y autocrítica. En lugar de recurrir a la crítica y el juicio, es más saludable para la autoestima y el bienestar emocional abordar la inseguridad de manera directa y trabajar para construir una mayor confianza en uno mismo. Número 2. Falta de empatía. Muchas personas tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás y entender sus perspectivas y sentimientos. Esto puede llevar a una falta de comprensión y a una tendencia a juzgar. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos, pensamientos y perspectivas. Cuando una persona carece de empatía, es más propensa a criticar y juzgar a los demás sin intentar comprender sus situaciones o circunstancias. La falta de empatía puede deberse a una variedad de factores, incluyendo la falta de experiencia en el sufrimiento de los demás, la falta de habilidades sociales y emocionales, o incluso la influencia cultural o social. Sin embargo, cuando las personas practican la empatía, pueden mejorar su capacidad para entender y apreciar las perspectivas y las vivencias de los demás. Esto puede llevar a una mayor tolerancia y aceptación de la diversidad y a una disminución en la crítica y el juicio basados en la ignorancia o la falta de comprensión. Además, cuando practicamos la empatía, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales y construir una comunidad más unida y compasiva. En lugar de criticar y juzgar a los demás, podemos ofrecer comprensión, apoyo y compasión. Número 3. Envidia. A veces, las personas critican a otros porque están celosas de su éxito o felicidad. A veces, la envidia puede llevar a una persona a criticar y juzgar a los demás, incluso si no conocen sus vivencias y circunstancias. La crítica y el juicio pueden ser una forma de descargar su frustración y celos o de tratar de minimizar o invalidar los logros de la persona que se está envidiando. Sin embargo, la envidia no solo puede dañar las relaciones y afectar negativamente a la persona objeto de la envidia, sino que también puede tener un impacto negativo en la autoestima y la felicidad de la persona envidiosa. Por lo tanto, es importante reconocer y abordar los sentimientos de envidia. Esto puede incluir la práctica de la gratitud y la apreciación por lo que uno mismo tiene, así como el enfoque en el crecimiento personal y el logro de metas propias en lugar de compararse con los demás. Al hacer esto, se puede reducir la necesidad de criticar y juzgar a otros sin conocerlos y vivir una vida más plena y satisfactoria. Número 4. Falta de información. A menudo, las personas juzgan sin tener toda la información necesaria. Esto puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad y a una crítica injustificada. Por ejemplo, una persona puede criticar a alguien por su apariencia o acciones sin conocer las razones detrás de esas acciones o sin comprender las circunstancias que han llevado a esa apariencia. Además, las redes sociales y los medios de comunicación a menudo presentan una imagen distorsionada o sesgada de las personas, lo que puede llevar a opiniones equivocadas y prejuicios. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la información que tenemos sobre otras personas puede ser incompleta o sesgada y tratar de obtener más información antes de formar una opinión. También es importante ser conscientes de las fuentes de información y tratar de buscar información fiable y objetiva. En lugar de criticar y juzgar a otros, debemos tratar de entender y comprender sus perspectivas y vivencias y estar abiertos a aprender más sobre ellos antes de formar una opinión. Número 5. Influencias culturales y sociales, las normas y expectativas culturales y sociales pueden influir en cómo las personas ven y juzgan a los demás. La cultura y la sociedad en la que vivimos pueden influir en nuestros valores, creencias y percepciones, y esto puede afectar la forma en que vemos y juzgamos a otras personas. Por ejemplo, la cultura puede influir en la forma en que valoramos la apariencia física el éxito material y otros aspectos externos de la vida, lo que puede llevar a la crítica y el juicio hacia aquellos que no cumplen con estos estándares culturales. La sociedad también puede influir en la forma en que vemos y juzgamos a otras personas a través de los prejuicios y estereotipos culturales. Por ejemplo, puede haber prejuicios y estereotipos sobre diferentes grupos étnicos, de género, orientación sexual, clases sociales y otros aspectos de la identidad. Por lo tanto, es importante ser conscientes de cómo nuestra cultura y sociedad pueden influir en nuestras percepciones y juicios y tratar de superar estos prejuicios y estereotipos para formar una opinión justa y objetiva sobre otras personas. En lugar de permitir que las influencias culturales y sociales nos influyan en nuestro juicio, debemos tratar de ser críticos y reflexivos y buscar comprender a otras personas desde su perspectiva y situación. Número 6. Búsqueda de aprobación. Algunas personas pueden sentir la necesidad de criticar a los demás para ganar la aprobación de sus amigos o compañeros de trabajo. La necesidad de aprobación se refiere a la búsqueda constante de la aprobación y el reconocimiento de los demás. Muchas personas creen que criticar o juzgar a otros les brinda una sensación de control y superioridad, lo que les ayuda a sentirse más seguros y aprobados. Sin embargo, este comportamiento puede ser perjudicial tanto para el crítico como para el objeto de la crítica. Al criticar y juzgar a otros, una persona puede perder la perspectiva de la situación y no tener una comprensión completa de la vida y los desafíos de la persona a la que está juzgando. Además, la búsqueda constante de aprobación puede tener un impacto negativo en la autoestima y la autoconfianza, ya que una persona puede sentir que su valor depende de la aprobación de los demás. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de esas razones crees que son verdaderas? ¿Te ha pasado alguna de ellas? házmelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte.